La parte de nanotecnologías, vamos a transformar el mundo material, ya sea impreso, ya sea con nuevos materiales. Y la parte astronómica, sabemos que se están desde alterando las estaciones internacionales para hacer las hoteles, hasta la carrera por regresar a la Luna o llegar a Marte, pero no me puedo meter. Y la parte de tecnologías emergentes, que es el tema al que quiero llegar, ley Moore. ¿por porque la parte desacelerada en este entorno tan cambiante, porque cada 18 meses aproximadamente disminuye el tamaño de los transistores, Ley de Moore, y se duplica la capacidad de manera exponencial de procesamiento de la información. Es decir, ¿quién no ha actualizado su sistema operativo hace dos años? ¿Qué tipo de actualización tenemos nosotros todos los días para no ser obsoletos, cada, cuando cada dos años va a cambiar todo nuestro entorno? ¿A qué ritmo vamos nosotros conociendo esos cambios que van a impactar el modo de vida y los valores de la gente que tenemos en el aula. La parte de robótica, que es fundamental, tiene varias vertientes. La parte de chatbots, toda esa parte y todas las interacciones a ver, con, con, con, entes, con entidades digitales que influyen en nuestro pensamiento. Hay niños que le tienen más confianza a Siri que a su mamá. ¿sí? Eh, hay adultos mayores en los asilos a los que hay un gatito que les diseñaron para que los acompañen en su soledad. Y el gatito les canta y el gatito interactúa. Y es su compañero al final de la vida. Al igual que robots cuidadores, esos de ahí arriba, sí que están diseñados ex profeso, o para cuidar niños o para cuidar adultos. ¿En qué sociedad vivimos para tener que pasar el inicio y el final de nuestra existencia de la mano de un robot? O sea, son cosas que nos tienen que hacer pensar, pero es lo que viene. Eh, Vienen muchas otras tendencias en la parte, por ejemplo, laboral automatización, en fin. Otros cambios súper fuertes que vendrán. Las computadoras cuánticas, ahí están, ese es el prototipo de IBM. La parte de la red 5G, Internet de las Cosas va a transformar radicalmente nuestra vida. Comprender que nuestro entorno va a estar movido por algoritmos y sensores es fundamental. Entonces, ¿por qué le tengo que enseñar robótica a los niños en las escuelas? Bueno, no solamente robótica, es pensamiento computacional, es entendimiento de su entorno, para que sepan al menos el funcionamiento mínimo básico de las sociedades en las ciudades inteligentes y en los países desarrollados, donde esto va a ser el común. ¿Y por qué no va a ser el México? ¿O cómo sí? ¿Lo vamos a consumir o lo vamos a crear nosotros? Porque nuestro punto de formación no tiene que ser consumir todas estas tecnologías, sino nosotros adaptarlas para crear mejores sociedades. Y es por eso que hay que repensar toda la parte curricular en ese sentido. Y la inteligencia artificial. No es mito a nivel empresarial, es donde más se está aplicando, junto con la medicina y también está entrando en el terreno educativo. ¿Qué aprendizajes requieren entonces las nuevas generaciones? Tendría que ser la pregunta que nos mueva.